Ani, ¿te acuerdas de cómo llegamos a gimnasia? Ay, pues sí, obviamente. A ver, cuéntame, ¿cómo fue? Ay, pues cuando estábamos en primer semestre, ves que todos nos decían que no entrábamos a educación física y se burlaban de nosotros, ¿no? Bueno, que porque no nos iba a servir para nada. Pero pues, me di cuenta que sí. Ahí fue donde descubrí esta gran actividad de gimnasia que me llenó de muchas experiencias. Y tú, cuéntame alguna de tus anécdotas o... Algo que te haya pasado interesante. Cuando llegué me di cuenta de que yo podía ser flexible, podía hacer lo que yo quisiera con seguridad. Que podía tener equilibrio, que podía tener amigos, que podía desarrollarme como persona. Entonces, realmente la voy a guardar como una de las mejores etapas de mi vida. Uy, ¿y te acuerdas de los intras? Ay... Oh. O sea, semanas de corajes, porque no se completaban los equipos, sí, no. este, las cosas no nos salían, nos frustrábamos, pero yo creo que los tres años que nos tocó participar, pues lo hicimos muy bien. Yo creo también lo mismo, fue pesadísimo, pero fue encantador. Pues sí, todo esfuerzo vale la pena. Más que un deporte, una actividad extra, yo lo vi como tiempo invertido en, en mí misma, aprender a conocerme, a darme cuenta que no tengo límites, cosas que jamás pensé hacer. Aquí me dieron las bases, la seguridad, la confianza para poder lograrlas. Y es por eso que te digo a ti, Ceseachero, que aproveches de estas instalaciones y de las oportunidades que te brinda tu plantel. Este es nuestro legado para ti. Queremos que te sientas orgulloso de estar aquí. Recuerda que eres orgullosamente un amo.